¿Cuánto vale la tranquilidad de tu familia? ¿Cuánto pagarías al mes por evitar encontrarte con conflictos en las calles de una ciudad que no conoces? ¿Cuánto serías capaz de sacrificar por poder saber de antemano qué camino es más seguro para volver a casa? Presentamos una aplicación que traza el camino a casa más seguro para nosotros. De una forma sencilla e intuitiva seleccionaremos nuestro destino. La aplicación evitará aquellas zonas en las que se hayan producido conflictos en los últimos momentos, pudiendo incluso visualizar en el mapa aquellos que hayan ocurrido hace poco tiempo. Y gracias a los usuarios de la aplicación, la base de datos de incidencia se mantiene actualizada en tiempo real. Cualquier miembro registrado podrá dar de alta un problema de la índole que sea. Desde calles cortadas por obras, apariciones de grupos conflictivos, atracos recientes e incluso intercambios de droga de colaboradores externos como la policía podremos incluir en nuestro mapa las zonas más problemáticas de cada ciudad o incluso avisar de caminos cortados en vías rurales gracias a las publicaciones que puedan hacer los bomberos Una aplicación que busca la seguridad de sus usuarios basada en la experiencia de sus propios usuarios todos, protejamos lo que más importa.